No, yo estaba en mi casa, cuando salí, me dice una muchacha que, que me estaban esperando afuera para darme una puñalada. Yo salgo para preguntarle qué es lo que pasa, y lo que me dice, y que tú vas a ver qué es lo que yo te voy a hacer. Y cuando yo le digo, pero ¿y por qué? ¿Qué fue lo que yo te hice? Cuando doy la espalda, ahí mismo veo ya que cuando miro para adelante, lo veo ya encima de mí, ahí fue cuando me dio la puñalada aquí, en el pecho, que me perforó un... Un puimón. ¿Él quién? Eh, él se llama Willy, le dicen Willy la pipa. ¿Dónde y cuándo fue eso? Eso fue a las 11 de la mañana. ¿A dónde? Eso fue en la calle 6, esquina primera eh, de Madrigal. ¿Entonces fue por asuntos pasional, o tú? Según él, pero yo ni sé por qué fue. Yo fui fue solamente a preguntarle y él lo que fue, fue que me tiró de una vez. ¿Entonces qué esto le exiges a las autoridades? Yo le exijo a las autoridades que... Tomen caída en el asunto porque ayer yo me iba a morir, era. tú sabes. Yo me estaba ya yendo, era. yo sentía que me estaba yendo. Entonces, yo quiero que tomen caída en el asunto porque yo quiero que esto se resuelva. Porque eso es lo que yo quiero que se resuelva. Porque yo nunca con él, nunca éramos amigos. Él me iba a llevar de que para un campo a trabajar y era parece que era para matarme para allá para el campo que iba. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es lo que yo quiero: que tomen caída en el, el asunto. Nombre, ¿eh? El nombre, de el nom del herido, eh, el nombre mío, Anderson Rosario, y el de eh, Willy, y le dicen Willy la pipa.